el hombre de hielo de minnesota a finales de 1968 el escritor y zoólogo escocés Ivan T. sanderson y su colega bernard evalmans oyeron que una extraña criatura semejante a un mono apresada en un bloque de hielo había sido exhibida en una feria de ganado de chicago intrigados por conocer los detalles sobre el aspecto del animal los dos científicos se pusieron en contacto con el director de la exhibición frank hansen a lo que este los invitó a que examinaran a la criatura en su granja de Winona, Minnesota con el fin de contemplar con sus propios ojos la prueba que siempre habían anhelado, el cadáver de un homínido desconocido congelado en un bloque de hielo. ¿Qué más podían pedir? Aunque parecía una historia salida de una revista de ciencia ficción, el escepticismo de ambos científicos no impedía que se sintieran entusiasmados ante tan desconcertante posibilidad era demasiado bueno para ser verdad, pero armados de toda su sabiduría en el amplio y confuso campo de las ciencias biológicas, ambos criptozoólogos decidieron aceptar el reto de analizar con sus propios ojos el cuerpo íntegro de lo que se les presentaba como un auténtico superviviente prehistórico, generando un episodio singular digno de recordar dentro de la historia de la criptozoología. Durante varios días examinaron el congelado espécimen que se encontraba en un bloque de hielo que parecía más un enorme ataúd congelado. Tomaron gran cantidad de fotografías y prolijas anotaciones, además de realizar detallados bocetos, dibujos e ilustraciones de la enigmática criatura. Tras largas horas intercambiaron impresiones y comparando los datos obtenidos, llegaron a la conclusión de que el cuerpo sin vida que ya sea prisionero del hielo era completamente real pero la información obtenida no era suficiente para dilucidar a qué especie humana pertenecía pero había algo extraño en el cuerpo muchas anomalías comenzaron a ser reveladas mientras más estudiaba anatómicamente la criatura era anómala el cuerpo casi en su totalidad estaba cubierto de pelo y tenía fisonomía humana medía un metro ochenta centímetros de altura y sus extremidades eran muy largas y la cara de aspecto simiesco presentaba casi una inexistente frente. Los testículos y el pene no dejaban dudas sobre su sexo. Ambos biólogos coincidieron plenamente en que no se hallaban ante una falsificación. El desconocido ser mitad hombre mitad mono había estado vivo en algún momento antes de que un violento impacto le rompiera la zona posterior del cráneo. Su brazo izquierdo se mantenía levantado como si hubiera querido cubrirse el rostro y casi se podía oler el intrusivo aliento que emanaba de la entreabierta boca armada por unos descuidados y amarillentos dientes. ¿De dónde surgió el cuerpo? ¿Cómo fue encontrado? ¿Lo pudieron ver vivo? Después de convencerse de que el extraño ser era real, comenzaron a surgir muchas preguntas. Según Hansen, un veterano de ferias y carnavales, dijo que la criatura había sido hallada cerca de la costa de Siberia por cazadores de focas rusos o cazadores de ballenas japoneses, quienes lo encontraron flotando en un cubo de hielo de tonelada y media de peso. Más tarde, el hombre de hielo apareció en un mercado de Hong Kong, donde fue adquirido por un millonario norteamericano anónimo. Después de eso, Hansen alquiló al hombre congelado para presentarlo como el eslabón perdido, en ferias, cobrando 35 centavos por verlo. Esa fue su primera versión, pero más adelante Hansen cambió la historia, mencionando que él mismo había disparado y abatido a la bestia salvaje en una zona boscosa del estado de Minnesota. Por eso se había visto obligado a inventar la historia de los cazadores en Siberia, aumentando el interés al promocionar el ejemplar en sus ferias. Aunque Hansen perdía credibilidad al cambiar las historias, Sanderson y Evelmans se mantuvieron firmes en el veredicto de que el hombre animal era real. Y para terminar de confirmarlo, pidieron el apoyo de John Napier, experto en conservación de primates del museo smithsoniano. El primatólogo aceptó viajar hasta Minnesota para estudiar al espécimen, pero aquí es donde la historia sufre un significante revés. Hansen anunció que el desconocido millonario dueño de la criatura, había decidido no prestarlo más para la investigación y habría sido recogido para no volverlo a ver. Hansen suplantó a la criatura congelada de Minnesota por una réplica de látex que a simple vista se veía totalmente diferente. Esto mientras pudiera recuperar al original, pero eso jamás sucedió, dando por finalizada la investigación en torno al misterioso hombre peludo de Minnesota. Pero este no era el fin. Nueva información fue revelada sobre el origen del hombre de hielo que nos llevaría hasta la guerra de Vietnam. Al parecer, el medio homínido que fue exhibido en condiciones glaciares en ferias estadounidenses era en realidad una víctima de la guerra de Vietnam, al que un soldado de infantería norteamericana habría abatido a tiros. Supuestamente, miembros de la CIA se encargaron de enviar secretamente el simiesco cadáver a tierras norteamericanas. Lo realmente alucinante de esta versión es que se ve respaldada por el testimonio de cientos de soldados que dijeron ver cara a cara a grandes monos de aspecto humano en las impenetrables selvas vietnamitas, en donde efectivamente existen leyendas de grandes homínidos misteriosos que causan terror en la zona y de los cuales los campesinos huyen. Es posible que esta historia pueda ser real y que el hombre mono haya sido un trofeo de guerra vendido en Estados Unidos. Increíble historia la que acabamos de conocer. Por el momento se desconoce el paradero del hombre de Minnesota que quizás se encuentra en una colección privada o sea parte de un ocultamiento criptozoológico. Me despido por el momento mi nombre es Oxla Castro déjenme un like, su comentario, compartan este video si les ha gustado y les voy a dejar una sorpresa, el link de mi nuevo canal Oxlack, casos paranormales y también el link de un video que hice cuando visité el país de El Salvador. Todo eso se los dejo en la descripción de este video. Nos vemos en el siguiente capítulo.